Hello, hemos terminado día 2 de nuestro, espero que no sea muy largo, pero que tampoco muy cortito, camino hacia las 20 dominadas. Y también espero que hoy no se me acerque ningún mosquito, ¿los habéis oído no? El otro día, que estaba ahí en el micrófono y qué sorpresa cuando me tocó editar el vídeo. Bueno, um, sí, ronda 2, ¿no? Segundo asalto. Habéis visto, pocas repeticiones, casi igual que, que el otro día. La primera serie, tres, vale. Una más. Hemos aumentado el tiempo de contracción isométrica con dos segundos. Han sido siete segundos en 90 grados en la vara, en los codos, vale, 90 grados en los codos, ok. Y 12 segundos en colgado en la vara. Vamos poquito a poco, vamos poquito a poco. No tenemos prisa, ¿vale? No vamos a competir con nadie, me da igual cada uno lo que va a opinar. Aquí, si todavía no te has enterado, mira la descripción de mi canal, ahí pone claro, yo no compito con nadie, no vengo aquí ni a demostrar que soy el más no sé qué, ni nada, ¿vale? Yo hago lo que a mí me gusta. Y si te gusta este canal, te vienes aquí y lo ves, miras los vídeos, ¿vale? Lo visitas, quería decir. Miras los vídeos, algo te gusta es todo tuyo me quieres acompañar en algún reto de esto que hago yo bienvenido estás vale pero no quiero tener discusiones de mira qué haces mira cómo lo haces mira cuántas haces mira pérdida de tiempo lo que le he dicho hace un año a un chaval la suerte nuestra es que en youtube hay millones de canales no te gusta este cambias y punto, uh, nos vemos a la próxima, ¿vale? Este fin de semana tenemos el primer test. A ver cuántas dominadas podemos hacer cada uno. A ver dónde voy a llegar. Nos vemos pronto. Chao.